Ahora, Ahora. MundoNet, conexión de red global, Internet, computación, comunicación, concepto, nuevas tecnologías, te damos el F5 Diario de Info que necesitas. MundoNet, Mundo Net. novedades. Vamos a hablar de las mejores aplicaciones para leer libros electrónicos en Android. Puede que el contenido audiovisual sea el principal protagonista en la actualidad, pero los libros siguen dando mucho que hablar. En internet hay un millón de copias de libros gratis, así que hay demasiado por leer y eso sin contar los libros escritos por youtubers famosos, los cuales cada vez parece que atraen más al público. Entonces, para estos casos, lo mejor es disponer de apps para leer libros electrónicos que te faciliten esta actividad. Existen muchas aplicaciones excelentes, realizan un gran trabajo y cuentan con todo tipo de opciones para que puedas efectuar una lectura cómoda. Y te voy a recomendar algunas de ellas. Aldico Book Reader es una de las apps para leer libros electrónicos más antiguos de Play Store, pero es excepcional. Se dice, cuenta con soporte para ebooks como formato ePub, PDF y Adobe DRM. La interfaz es limpia y tiene todo a mano. Además, cada apartado se puede personalizar como el usuario lo desee. Al Reader, un gran punto a favor es que es compatible con versiones antiguas de Android. Funciona con archivos también ePub, PDF, RTF, MOBI y PRC. Dispone de desplazamiento automático, animaciones de cambio de página y varios modos de vida para el lector. Full Reader se trata de una aplicación moderna que tiene soporte hasta para los formatos menos comunes como CBR y CBZ. Lo mejor de todo es que posee un mp3 que sirve para reproducir audiolibros y es una app que sirve para todo tipo de tareas relacionadas con los e-books. Hay que destacar que brinda un traductor además que funciona con 95 idiomas. Y la última que te recomiendo, FB Reader, Reader. Sus funciones son básicas y es fácil realmente de utilizar. Incluye soporte para AZW3, EPUB, FB2, RTF, PDF, HTML e incluso documentos de texto sin formato. Cuenta con servicio en la nube patentado por Google Drive para sincronizar los libros con tu móvil, tablet o etcétera. En un mundo cada vez más tecnológico donde le estamos diciendo de a poco chau al papel, paulatinamente, te traía las mejores aplicaciones para leer libros electrónicos en Android. Esto fue MundoNet las noticias del presente y del futuro mientras el planeta evoluciona avanzamos con vos te esperamos la próxima para seguir conectándonos MundoNet